Vamos a ver cuánto dinero yo tengo en efectivo <risa> Un dólar Nadie carga más tarecos que yo Brilla, brilla, brilla, brilla Con más de 50 gift cards de Target aquí Con rayos ultravioleta que mata a todos los gérmenes Pero cuando empezamos Pushy era un estudiante al igual que yo Así que él no tenía moni, moni, y kiki ¡Bienvenidos al mundo!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 Vamos a estar viendo Qué carga Camila en su cartera Más bien una mudanza En su cartera en el 2023 Yo estoy segura Que nadie en el mundo Carga más disparates que yo Pero se van a dar cuenta Lo valioso que son ¿Qué es esta Nunca mejor dicho Se llama Louis Vuitton on the go Es un big toe bag Mis amores A mí obviamente este color me mata Porque tiene como que rosita Azulito Y aquí a mí me todo déjenme decirles que yo alterno entre esta cartera ahora mismo y una mochila de christian dior que yo amo la mochila está al caerme atrás o sea la uso para todos lados lo mismo que está aquí literalmente yo lo transfiero para allá y bueno sin más preámbulos vamos a dar una fanfarria y vamos a volcar esta cartera a ver todo lo que yo traigo aquí a la una a la dos y a las tres ¡Dios mío! Les dije que era una moda ¡Aquí hay demasiado disparate! Empecemos con este artículo que está por acá. Yo creo que todos sabemos lo que es esto, ¿no? Es un hand sanitizer. Es de la marca Touchland. Si se dan cuenta, es como azulito y tienen de diferentes colores. A mí me gusta muchísimo. No es pegajoso para nada, para nada, para nada. Así que siempre está en mi cartera. Bueno... Para muestra, un botón, miren cómo está. A mí esto no me puede faltar. De hecho, lo compro siempre como que en paquetes muy, muy grandes. Y ellos estuvieron teniendo una colaboración con Disney, lindísima, con Mickey Mouse. Me encantaba. Ya se me acabó. Si ustedes son unos camilovers, de verdad, saben que yo amo el té. De hecho, mi cigüeña la cogió un aire, no sé, unos vientos alicios o algo así. Y yo vine a caer en Cuba, pero yo tenía que haber nacido en Londres, yo amo amo el té, así que siempre traigo un poquito de té conmigo, pero ahora mismo estoy en este té que me estuvieron regalando mi gente de Saks Fifth Avenue y es de la marca Clive Christian, que es un perfume riquísimo, riquísimo, riquísimo y este té en especial es de Londres, así que yo lo amo es un Jasmine White, súper, súper rico, así que cada vez que voy a algún lugar me dicen, ay, ¿quieres tomar algo? y lo que me ofrecen no me gusta yo les digo, ¿sabes que yo te voy a brindar algo a ti, solo tienes que darme agua caliente y así uno como que sale mejor, como que wow, tiene algo tan rico en su cartel y me lo está brindando a mí cuando yo fui la que lo brindé, no sé, yo siento que es algo super cookie, super cookie super cookie y si no te gusta el té, tranquila que te tengo tu opción yo estoy obsesionada con esta bebida, se llama Horlex y es también, ay Dios mío, también es de Inglaterra es una bebida que en los años 50, por ahí, se empezó a tomar en Londres, bueno, en toda Inglaterra. Y yo la conocí a través de la sierre, la sierre, a través de la serie de Call the Midwife. Llama a la matrona o patrona, la que hace los partos en la casa. Ellas todo el tiempo decían, ¿quieres un poquito de Horlicks? ¿Quieres un poquito de Horlicks? Y yo en mi cama, yo quiero un poquitico de Horlicks. Y yo no sabía lo que era y ahora estoy obsesionada. Para los que no saben lo que es Horlicks es una malteada caliente, mis amores. Yo amo, amo las malteadas. Así que esto vino como anillo al dedo para mí. Así que si tú me invitas a tu casa, yo te voy a dar un poquitico de Horlicks o te voy a dar un poquitico de té. Esto a mí no me puede faltar ya. O sea, yo estoy enamorada de esto totalmente Seguimos por aquí Ah, Miren, aquí tengo esta fundita Yo soy la reina de las funditas, más funditas y otra fundita. Nadie carga más tarecos que yo De eso yo estoy súper de acuerdo Yo ahora mismo estoy haciendo pilates Aunque no lo crean, este cuerpo se está ejercitando Y en las primeras dos clases se me habían quedado las medias Entonces son un tipo de medias diferentes Y miren, son unas medias que tienen como un grip ahí Si lo pueden ver como un grip para que no te no te vayas a, a menear en lo que es la máquina empecé a guardarlas en la cartera junto con estos guantes si tú eres igual que yo y usas gel estas son mis uñas mis amores pero yo uso gel es importante que siempre siempre siempre cuando te vayan a poner en la maquinita Uses un tipo de guante como este para que te proteja de los rayos UV que saca esa maquinita. Así tu piel no se daña tanto y baja el porciento de cáncer, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ustedes saben que hay que cuidarse. Así que yo tenía ya estos guantes y como yo nunca sé cuándo me voy a hacer la uñas porque puede que me lo haga un jueves, puede que me lo haga un martes, pues esto siempre, siempre lo cargo en mi bolsito Seguimos por aquí Miren, aquí tengo tres cositas Primero, este es el libro que me estoy leyendo ahora Me encanta, me encanta, me encanta Ustedes saben, yo amo todo lo que tiene que ver con suspenso Si quieren después les puedo hacer una reseña del libro Si quieren se los puedo contar Ustedes déjenme ahí abajo en los comentarios Entonces, como yo nunca sé cuándo me va a agarrar el poder leer un libro Por ejemplo, yo casi siempre leo cuando acompaño al puchi al golf Y yo me quedo en el carrito de golf y me aburro No se sabe no se imaginan lo que yo me aburro ahí, pero como una mujer fiel que soy, ahí me quedo, ahí estoy. Así que este libro va conmigo. Y para este libro, a veces me coge un poquitico la noche con Pushy en el campo. Entonces tengo esta lamparita. Miren qué cool. La lamparita la puedo poner, obviamente, miren, la pego aquí. Miren, ahí ven. Entonces la luz la puedo como que direccionar así recta o también así. Y se prende aquí. Miren qué cosita tan cool Súper, súper conveniente. Siempre tenla en tu cartera. A mí me ha salvado muchísimo. Y hablando de cosas convenientes, este paratico que ustedes ven acá, también siempre lo cargo en la cartera porque a veces salgo a la calle con sombrero pero durante el día el sol va cayendo, me quito el sombrero y anda Camila con el sombrero en la mano. Y apareció esta cosita. Este magneto que ustedes ven acá se pone en tu cartera, se cierra y puedes llevar tu sombrero colgado a tu cartera y solamente tienes que cagar la cartera. No tienes que cagar la cartera y el sombrero. Así que esto a mí tampoco me puede faltar porque yo soy de usar mucho sombrero, mucha gorra. Y como no quiero que se me vaya a perder, pues no la meto dentro de la maleta o dentro de la cartera que lleve y la llevo en la mano. Así que este aparato me ha a mí la vida, muchísimo, muchísimo. Tampoco me puede faltar en la carretera. Miren, yo tengo un paquete de mascarilla, porque aunque ustedes no lo crean, aquí en Miami todavía hay muchos lugares donde a veces me ha pasado que dice no puedes entrar si no llevas la mascarilla. Y yo, de verdad, y ya me pasó como en dos lugares. Dice, ¿sabes qué? Voy a meter el paquete de mascarilla. Dicho y hecho. Desde que metí el paquete de mascarilla, en ningún otro lugar me han preguntado por la mascarilla. Que la vida es así. La vida es así. Cuando yo no la tenía, ahí se me preguntaban. Ahora, ahora tengo un paquete para darte a ti, que me estás pidiendo la mascarilla para darme a mí. Y que hoy no traje a mí, pues si no la trajo. Ah, no, en ningún lado me la han pedido. Pero igual, ¿sabes qué? Sé que el día que la saque de la cartera, ese día me la van a pedir. Así que... Se queda conmigo Aquí está mi agenda En esta agenda, mis amores Yo pongo todo, todo, todo, todo Lo que tiene que ver con el canal Con la creación de contenido de Instagram Con la creación de contenido de mi TikTok Todo lo que son ideas va en esta agenda Que me gusta muchísimo Pero no sé dónde está mi otra agenda ¡Oh! Ok, y aquí está mi otra agenda que ayer en la noche estaba escribiendo y aquí van todos mis appointments, todas mis citas, si tengo que hacerme el pelo, si tengo que ir al médico, si tengo que ir a ver a alguien, si tengo una reunión, alguna gala, todo va aquí lo que son citas y todo lo que es creación de contenido va aquí. ¿Quién me está llamando? ¿Quién me ama y no puede vivir sin mí? nadie. Por aquí tenemos este ventilador que ven por acá. Este ventilador yo se lo estuve regalando a mis compañeras que fueron conmigo a la preservación de los jardines de Vizcaya. ¡Qué fancy sonó eso! El caso es que estuvimos teniendo un almuerzo súper cool para recaudar fondos para que este lugar tan maravilloso en Miami, que si aún no lo conoces y vives aquí en Miami, te los recomiendo 100%, ve a tomarte foto, ve a pasar un día ahí con tu familia, súper cool. Y es... Un ventilador Que también me ha resultado muchísimo Miren Ay, qué rico Ay, Espérate, ahí está Ay, es que no tiene mucha batería te lo recomiendo también que lo tengas en la cartera, yo sé que es otro tareco, pero es un tareco necesario para ti Aquí está mi carterita, esta carterita yo la utilizo, es de la marca Love Shack Fancy, Mírenla ahí Y si ustedes la ven y dicen, ay qué carterita tan cool, y yo sé que el print está raro, pero yo casi siempre estoy vestida de rosado Así que me viene bien, aunque estoy tratando de cambiar un poco eso En verdad esto es una funda de espejuelo. los espejuelos no están ahí, pero... Yo la mantengo también porque a veces dejo la cartera grande en mi carro y solamente me quiero bajar como que con una carterita un poco más fina porque no puedo estar bajándome con el jabucón ese. La gente va a pensar que yo me fui a mudar para su casa. Si hay alguien despistado en esta vida, soy yo. Yo casi nunca me acuerdo cuándo es el cumpleaños de nadie. Despistado en ese hecho solamente porque yo siempre me voy a acordar de tu nombre, me voy a acordar de dónde te conocí. Todo eso yo me acuerdo ahora. Cuando sea tu cumpleaños, puede que hoy, puede que hoy mismo sea el cumpleaños de producción y yo no lo sepa. Yo no, ¿Hoy es tu cumpleaños producción? Ok, perfecto Yo me compré todos estos gift cards de Target Yo tengo más de 50 gift cards de Target aquí Entonces cada vez que yo me entero que es el cumpleaños de alguien Le espanto un gift card de Target Entonces esto me ha funcionado muchísimo con los niños Cada vez que me entero de que ¡Ay! Es el cumpleaños de un compañero de trabajo del hijo. Ay, claro que sí, sí, yo le tengo su regalo aquí. Mentira, pero bueno, ahora se van a enterar. No, lo que tengo son gift cards. Tengo tantos gift cards de Target. Aquí. Pero ya sabes que si fue tu cumpleaños y te regalé un gift card de Target, es porque los tengo. Porque en verdad me daba mucha pena que me decían que era el cumpleaños de alguien y yo no tenía regalo. Así que, ¿sabes qué? Me quité eso de arriba y tengo todos estos gift cards de Target ahora. Y siempre los cargo Conmigo, vamos a ver qué más tengo por acá Ah, ok, mi camarita Polaroid Mi camarita Polaroid, miren, tiene mi Nombre y todo, yo misma la engrave Ay, me siento tan orgullosa de mí El hecho es, mis amores, que esto Yo lo estuve regalando también en ese Almuerzo que tuve del Vizcaya Y esta camarita, miren, trae Con su rollito y toda su cosa Y esta camarita a mí me gustó muchísimo después La utilicé hasta para mi cumpleaños también Y dije, ¿sabes qué? No la voy a sacar de la Cartera, porque me parece tan bonito El poder tener también un recuerdo así. Sí, en una Polaroid y la utilicé el día de Vizcaya, la utilicé el día de mi cumpleaños y la he utilizado también en mi oficina Así que para mantener recuerdos lindos también la cargo en la cartera Ya les dije, nadie en este mundo lleva más tarecos que yo en la cartera, soy la reina de los tarecos Miren, aquí tengo estas meriendas que son súper bajitas en calorías porque son meriendas de niño. Si ustedes no lo saben, yo hago la dieta que hace Jennifer Aniston que es con las comidas de bebé una semana me la paso comiendo todo lo que es comida de bebé, compotas, galletitas, que son muy, muy bajas en calorías. Y otra semana como más o menos saludable. Esto solamente tiene, o sea, por un cuarto de cup, de una copita, solamente tiene 30 calorías. Y son yogur frisados de banana. Súper, súper delicioso y de verdad que... Si tengo ganas de comerme algo dulce antes de comerme una galletita o algo así que sé que me va a engordar y no va a ser tan bueno para mi salud, pues me como esto. Esto no me puede faltar a mí en la cartera. Pero entonces tenemos la otra parte. Esto tampoco me puede faltar en la cartera. Si hay alguien... Que es adicta a la ova maltina soy yo La ova maltina es como si fuera una Nutella latinoamericana Es de Venezuela Yo la amo, la amo, la amo ¿Verdad que parece como si fuera una medicina o algo así? Entonces cuando la gente me lo ve comiendo Como que nos dice No es lo mismo que te vean comiéndote un jarrón de Nutella A que te vean con este tubito naranja Un poquito así como diferente, ¿no? Y yo puedo decir como una mentita Esto es para subirme el azúcar O esto es no sé, una pasta de dientes. Mis amigos venezolanos saben que esto es lo único que yo pido cuando ellos van a Venezuela. Ahora mismo yo estoy utilizando este perfume muchísimo. Se llama el Delina Y este es un spray para tu pelo. No les puedo explicar lo rico que es. Lo bueno es que no es lo que es el perfume en cristal. Que a veces me da miedo como que traerlo aquí conmigo y que se me rompa. Es... Plástico totalmente Tiene el mismo olor El mismísimo olor del perfume Pero este yo me lo echo por el pelo Me lo echo por la ropa Y nadie sabe que en verdad esto es un perfume para pelo Así que súper súper recomendado Un perfume de pelo Porque los perfumes de pelo normalmente no van a venir en un envase de cristal Así que no se te van a romper Aquí está este bueno, Puchi está utilizando una medicina para la migraña Y yo como buena esposa siempre cargo la pastilla de él Y de hecho muchas veces lo he salvado porque me dice Mi amor, ¿tienes una pastilla de migraña para mí? Y yo le digo, sí mi amor Porque el señor, el cura, el padre nos unió a ti y a mí en amor Y nos dijo en las buenas, en las malas y en las migrañas Y aquí estoy yo para salvarte Así que siempre le traigo su medicina de migraña Obviamente es prescrita por su doctor Porque la necesita Espérense, seguimos por acá Esta agüita de Evian para refrescar tu maquillaje Si estás pasando calor también Yo siento que esto como que me despierta Ustedes saben que a veces las personas como que se meten así Un canto de agua en la cara como Ay, te necesito despertarme Esto a mí me hace lo mismo Y hago así Uh, y como que soy otra persona Me siento una diosa Obviamente aquí está mi monimoni kiki. Miren esto tiene mis iniciales Ay no, qué lindo Mirenlo no ahí Vamos a ver cuánto dinero Yo tengo en efectivo Un dólar Espérense Yo voy a sacar todo lo que yo tengo 2 dólares, tres dólares, cuatro dólares, cinco dólares, seis dólares Soy millonaria <ríe> Tengo 6 dólares tengo también otro dólar Se me perdió No tengo más nada Ay, Dios mío Antes yo era de llevar mucho cash Ahora casi no llevo cash Aquí está mi EpiPen Se lo he dicho anteriormente Yo soy súper alérgica Así que siempre tengo que cargar un EpiPen conmigo De hecho, son dos El otro debe andar no sé, por la mochila seguro se me cayó o algo así. Siempre debes tener dos EpiPen si sufres de alguna alergia porque te debes poner uno y después lo que llega a emergencia, si te demoran más de 20 minutos debes utilizar el otro. Eso fue lo que a mí me explicaron. Tú siempre míralo con tu doctor antes, ¿ok? Así que ya sabes. Esto que está por acá Dice Sleep Pillow Body Mist Es un lavender en vanilla Esto me lo recomendó a mi Tuye Que fue mi asistente Y bueno, ahora trabaja para mí en las oficinas dentales A mí me encanta Cuando yo me siento un poquitico ansiosa Cuando estoy un poquitico nerviosa Yo hago así lo spray en donde yo esté En la cartera Si estoy en la playa, a la toalla Si estoy en la cama, se lo echa la toalla, a la cama Si estoy en mi oficina, se lo echo a toda mi oficina Y como que esto me trae un sentido así como de paz y de tranquilidad No les puedo explicar lo rico que se siente Es como que mi safe place Como que el lugar seguro mío es donde yo puedo oler esto Para los que no saben, yo soy dentista Y como buena dentista, miren, cargo mi pastica dental Esta pastica dental es de la marca Marvis A mí me encantan estas pasticas dentales Porque la tienen como que en distintos sabores, distintos colores Super cookie Y bueno, en la cartera viene súper bien y yo llevo mi cepillo dental en un aparatico como esto que también lo encontré creo que fue en amazon y este aparatico lo que hace es sanitiza con rayos V a mi cepillo de dientes porque no es lo mismo llevar tu cepillo de dientes como que un cibló y después te lavas los dientes y lo metes en ese silo es que asco no bueno el caso es que yo lo meto aquí lo seco bien y lo prendo y el se sanitiza aquí, se, se higieniza, se higieniza con rayos ultravioleta que mata a todos los gérmenes germenizados. Desde que Pushy me regaló este anillo, que si no has visto el video en Instagram, lo romántico que Pushy me lo dio, ay no, ustedes no saben, para los que no saben yo estaba loca por este anillo porque este anillo fue el mismo que utilizó la princesa Diana y una vez más yo estoy obsesionada con Inglaterra y Pushy siempre supo que yo quería este anillo, pero cuando empezamos, Pushy era un estudiante, igual que yo, así que él no tenía moni, moni, moni, Ahora que es un dentista reconocido y hace mucho moni, moni, kiki y mantiene todos los gustos de su mujer, me lo pudo comprar. Y yo me estuve comprando esto que se llama Shinery, y cada un segundo yo limpio mi anillo. Yo lo puedo ver, miren, miren ya como tengo la esponjita, no sé si se ve ahí, la tengo hasta un poquito roja. No, no está roja, está rota. Está rota, lo que está un poquito rota, porque yo me la paso haciendo la chida de anillo. Brilla, brilla, brilla, brilla Yo quiero que brille todo el tiempo Así que esta esponjita siempre la cago conmigo De hecho trae Dos más, pero bueno, hasta que yo no rompa bien esta Yo no voy a pasar a la otra Una pluma para poder escribir en todas las agendas estas que traigo Un pintalabio que no puede faltar yo Ahora mismo estoy utilizando el de Patrick Tan Es un brillito, yo siempre uso algo nude que me pegue con todo O sea, puede ser este pintalabio y le pongo este arriba No importa, algo que te pegue con todo Esta bolsita que está por acá Es la bolsita de los tarecos de medicina Miren, tengo curitas Aquí tengo triple antibiótico Cositas de alcohol, tengo algo por si un, un gel para quemado, ahí está todo eso lo tengo acá Aquí tengo Tylenol y de hecho tengo otra botella de Tylenol por acá Por acá tengo Afrin porque yo me tupo muchísimo de la nariz Por aquí tengo mis goticas para lo que son los ojos, todo esto va en esta bolsita Esto no me puede faltar, mi cremita Nivea para las manos, mi bálsamo de Nivea para los labios Por aquí también tengo un perfume Una vez más yo soy la esposa del año Me lo gané Un perfume para Pucci de Dior Por si tiene peste después del golf No sé si es para él o para mí, pero bueno, ya se lo he hecho compresas de mujer que no nos pueden faltar y tengo esta cosita de gasa que no sé por qué se me había caído de esa bolsita bueno seguro fue cuando lo viré así una casita porque hubo un tiempo mis amores que yo estaba teniendo una infección en el ojito entonces me lo tenía que estar limpiando todo el tiempo y ya la dejé aquí así que dije sabes qué mejor que está dentro de la cartera y que no me haya faltado pero saben que yo veo que me falta mírenlo aquí aquí está miren a mí me ha pasado que yo he ido a baños hasta de lugares carísimos, déjenme decirle, Y la cosita de lavarse las manos no funciona porque no todo puede ser el hand sanitizer o el, el gel y todo eso. Usted tiene que lavarse las manos, ¿ok? Y hacer espuma. Así es como se van a ir todos los gérmenes. Lo abres y sacas un papelito. Y este papelito que tú ves acá es un jabón. Así mismo es un jabón. Haces así con el agua. Shh. Y te lavas bien las manitos Así que esto yo se lo recomiendo muchísimo A mí me ha pasado, de verdad He ido a lugares hasta caros Y la cosa del jabón no funciona Entonces como que una pena salir Mira, no te funciona la cosa del jabón la bla, bla, bla, Me lo ahorro Yo llevo el mío Ok, tranquilo Yo llevo el mío Mis amores, y ahora sí Vamos a terminar con este video Que espero que les haya gustado Déjame ahí abajo en los comentarios Qué más traes tú en tu cartera Que quizás a mí me pueda beneficiar Déjamelo aquí en los comentarios los quiero, los amo, los adoro y colorín colorado el mundo de Camila por ahí se ha acabado